eso debieron ir a buscar y, y meter eso, porque aquí hay una situación de urgencia que hay que meter en la acción de la justicia, el que no obedece y esa medida los fines de semana, los y muchos sancochos hay que extenderla y estoy de acuerdo fines de semana, 24 horas nadie sale de su casa, el que quiera salir de su casa, que se guarezca y de lunes a viernes tiene hasta la tarde para comprar lo que necesita. Bueno, podemos seguir en la... Porque vamos a ser ciudadanos conscientes, pero un grupo de pendejos va a ir a su establecida clínica, al supermercado, al lugar de trabajo, al Ya vi una persona en un banco que dio positivo porque se están aglomerando. ¿De qué diablo le vale la gente que yo vi oficial ahí? Que le pongan mascarillas si están embadurnado como pegote uno al lado de otro, contagiándose y van, y entran al banco y entran de 5 de cinco de y pedir, para qué. Eso es por eso nuestras autoridades tienen que ser más enérgicas. Y el presidente, la medida que tomó de elevar a la tarjeta solo de 5 mil pesos, que no cobren mora a los que tienen tarjeta de crédito y que no les cobre los intereses durante dos meses, y el que no tiene de la, de la chilipa todos los días, ¿qué se va a hacer con ellos. Y el que no tiene tarjeta solidaridad, solamente la tienen un millón, va a pasar con el resto de los 10 millones que no la tienen. Si no toman medidas ahora, nos va a pasar peor que a Italia, porque Italia es enrollado. No va a pasar peor que a España, porque España es un país desarrollado, están en Europa. No va a pasar peor que a China. China es un paso suyo y tiene los medicamentos y tiene acceso al interferón. al natural y al que hizo va. Es caro. Y por eso gente como Cruz y Man, está al borde de la muerte hoy, porque no sincerizamos esto y nos estamos cogiendo el ajo. Y la gente cada vez más se va a preocupar cuando vea que un amigo, un conocido, un ser murió. Hay que esperar que esto pase, no hay que tomar la, la medida. Esto no es un relajo y hay que ser sincero. Buenas noches, ¿Dónde usted? Sí, buenas noches. Dígame. Es que yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dígame. que yo en el la Tiene que hablar más fuerte, tiene que hablar más fuerte cuál es la pregunta, la pregunta es yo que, tengo tipo hipoteca o, o si cae si cae los 70 días que cae el presidente, bueno yo no creo yo no creo haber un consejo yo no sé lo que lo, lo que el presidente tomó en ese sentido supongo que si usted tiene hipoteca ahora hay que hacer con los países desarrollados hay que suspender todos esos cobros por lo menos por dos meses los intereses de esa hipoteca es lo que yo pienso nadie puede, salir a nadie puede salir a cortar luz hoy porque como vi yo un grupo de pendejos cortando luz también contagiando a todo el mundo y cortando luz eso tiene que ser suspendido el presidente habló el que no ve hay que hayan los presos y cerrar la institución eso es lo que hay que hacer actuar con mano dura aquí hay falta hombre de mano dura buenas noches dígame usted Dice. Paso a la otra. No se puede privar porque tengo muchas llamadas y me disculpan. Buenas noches, dígame usted. Sí, buenas noches, Sí, dígame. Pero yo eh, soy una persona, yo estoy en mi casa, en casa, que es una familia, no puedo estar en mi casa, me da en Y es ahí, si me tranquiliza, pero no puedo yo, pues ahí estoy en casa, o sea, la gente en la calle Por eso es que digo que el sitio está ahí tiene que hacer que obedezcan de manera obligatoria la medida, los fines de semana, si fuese yo el presidente, ya a partir de lunes, digo, a partir de la próxima semana, los fines de semana, 24, y que quiera abastecerse si está en su casa, a partir de lunes, porque el cimiento que está teniendo y porque la gente no está respetando, por favor, llámeme al 344-0082, al 250-2025-0611, que yo no tengo las herramientas tecnológicas que He tenido que hacerlo así con mis mi propios medios. Dime, buenas noches. Buenas noches, mi señora. Eh, que me escuche todo el que ofendo. Bueno, yo no voy a Así es. entonces sí es. Muy bien. Buenas noches. Dígame usted. Dígame. Tiene que bajar el volumen del televisor, hermano, para apoderarlo bien. Bájalo mucho. Dígame las Bueno, el gobierno supuestamente la irá a llevarse por casa y lo hará llegar. Yo espero que en la práctica sea así porque comienza lo político, mucho bla, bla, bla y en la práctica no cumple nadie con esto. Todo el mundo sale, los bancos siguen cobrando los intereses, la gente sigue en la calle, la gente comprando y no respeta ninguna de las medidas que tomó el presidente. Y eco creciendo, creciendo, creciendo y la gente enfermándose. Y llegará un momento que van a decir, bueno, República Dominicana hay que aislarla. Ese país de salvajes porque nos manejamos con bajes. Estamos como animales y por eso no va tan mal. Porque no obedecemos, las reglas. Nosotros debimos estar todos en cuarentena cuando se llamó y nadie salió. Y todo el mundo, yo lo veo normal. Ay, yo no presenté un video de un comercio aquí. Y todo el mundo llega sin protección entre carritos. Y esos carritos moviéndose coronavirus por parte. ¿Mm? Entonces, ustedes agregan que los haitianos nos cerraron a nosotros la frontera, pues todos los haitianos que están aquí, sino con el coronavirus, en la calle y trabajando en construcción, esa gente debe llevarla para su isla, en estos momentos.